La decisión de Jorge Rial tras el embarazo de Morena. Polémico como siempre, Jorge Rial volvió a sorprender con su inesperada reacción frente a la noticia de embarazo de Morena Rial. La noticia se dio a conocer el domingo a la noche cuando la hija mayor del famoso subió una imagen de la ecografía de tres meses que confirma su embarazo, sin embargo, el flamante abuelo optó por el silencio y no mencionó el tema en las redes sociales. Real, quien ayer estuvo activo en las redes sociales, tras el histórico triunfo por 2 a 0 de Rivera en el superclásico ante Boca. Fue saludado por varias figuras del espectáculo por la gran noticia, pero no respondió. Hoy, el conductor realizó una publicación, Buen Lunes para Todos, sin mencionar la novedad ni emitir ninguna opinión al respecto.